Nosotros solemos utilizar mucho las palabras mega, giga, tera, mili, micro, nano y en el fondo eso es notación científica, ¿sabías eso? Al final esos números son prefijos matemáticos para acompañar a los números y hacer más amena la información. Cuando tú por ejemplo en las redes sociales tienes 10K, el K ya automáticamente se traduce a los tres ceros Pero qué pasa cuando tienes mil k Tú no dices mil k Ya pasa a una siguiente escala Que serían los megas En la unidad de millón Y cuando llegas a mil megas Tú ya no dices eso Tú dices entonces que pasa a la siguiente escala Que es un giga Y así va hacia arriba Ahora cuando vamos hacia abajo A números muy pequeños Por ejemplo el diámetro del cabello Que está en escala de micrómetros Sería similar, para tú ir hacia abajo, una de las unidades, una de las escalas es mil veces la otra Es decir que nano es mil veces pico, y así sucesivamente ¿O no has escuchado la palabra nanómetros o nanotecnología? Al final son prefijos y esto es notación científica, ¿sabías eso?